Empezamos a hablar desde la diferencia, ¿no? Así como hay personajes que hacen parte, que, hacen, que son heterosexuales, tratamos de resaltar aquellos que no hacen parte de la heteronormatividad. Ah, como dije anteriormente, cada personaje está inspirado en un hecho real. Es siempre, la manera más fácil es siempre empezar con un caso de ficción, ¿no? Ah, con un caso impactante, con un caso en el cual el estudiante pues se siente identificado por medio de la ficción y... Después, contrarrestarlo con un caso real. En la obra de Mario Mendoza, que habla de un personaje ficcional, ¿no? una personaje transexual que es luchadora uh, en, un, en, en un barrio popular de Bogotá, se llama Lady Masacre, lo contrasto con un personaje transexual que existe, que es la señorita María, y que es una campesina en el área rural de Boyacá. Entonces, una vez que el estudiante se da cuenta de que no solamente... En la obra de ficción se trata el personaje de la manera más natural, la, asimilación, la asimilización con el personaje en la vida real hace que el objetivo de la clase, el objetivo de, de enseñar a, a partir de la diferencia sea cumplido de mejor manera. estamos conscientes sobre esta realidad más que nunca es importante incluir a todos los segmentos de la población si dejamos por fuera a un segmento de la población entonces no estamos cumpliendo con el trabajo de crear un ambiente de paz desde el aula la población LGBTI y posiblemente muy pocos se han dado cuenta de ello no ha, sido no ha sido victimizada durante el conflicto, ha sido victimizada antes del conflicto. Fue victimizada de manera brutal durante el conflicto y muchos de ellos, muchos de ellos están siendo victimizados nuevamente porque no han sido incluidos como tales debido al temor que siguen sintiendo de declararse víctimas que pertenecen a esta población en el, en, el, en, el, en, el, en el acuerdo, en el acuerdo o en el posacuerdo. Por eso creo que es importante, es muy importante y como dije al principio, tenemos que utilizar y podemos utilizar como herramientas lo que se ha producido en el arte, en la literatura, en el cine, para poder facilitarnos a nosotros la tarea de educar con la diferencia y a partir de la introducción desde el campo de la ficción ¿no? artístico, enfocarnos en la parte real. Por eso creo que es muy importante y este es el mejor momento para hacerlo.